Muy buenos días, muy buenas tardes de Juan Pablo Como me pueden mirar, traje a mi mejor amiga, la cuerda El día de hoy vamos a hacer un, unos ejercicios interesantes ¿Qué voy a hacer? Voy a saltar la cuerda por un minuto Después, después del minuto voy a hacer eh, 30 segundos de recupero Después vuelvo a inicio, inicio con un ejercicio de brazo Voy a alternar el uno de brazo, uno de cuerda Uno de cuerda, uno de pierna uno de, de cuerda uno de, de brazo voy a alternar voy a alternar entonces estos ejercicios son útiles para todas las personas que se quieren poner en forma o que están entrando después de las vacaciones o que van en vacaciones ¿Qué mejor que hacer estos ejercicios eh, salto con la cuerda si tú no tiene la cuerda no tiene la cuerda ¿Qué puedes hacer puedes reemplazar el salto de la cuerda por el ejercicio de jumping ya por un minuto por un minuto amortiguando siempre eh, la caída para evitar problemas en la rodilla si a ti te hace daño el salto tú puedes hacer esto abro cierro abro cierro abro, cierro, lo importante es que siempre estés en movimiento, en movimiento, en movimiento. Ok, vamos a iniciar con un poquito de, de, de, de movimiento en, en, nuestro, en, nuestra, en nuestro cuerpo, empezamos con la parte superior, eh, Hacemos, movemos un poquito la, las caderas, las caderas, los pies, todo, todo, todo, todo, todo, todo. Hoy solamente necesitamos solamente la cuerda y, y ¿por qué no el...? El tapetino, aunque... O hidratación que no puede faltar. Y listo. Y, y, y lo importante. Una buena actitud. Ganas, ganas, ganas, ganas, ganas. Si tú le metes empeño y tú te sacrificas, vas a ver grandes resultados. Yo te recomiendo que todos estos ejercicios, tú lo hagas de dos a tres veces por la semana. Y no olvidarle de, de, de, de abinario y combinar una sana y correcta alimentación. En estos días publico eh, un plato que yo como cuando cuando voy antes de hacer ejercicio lo voy a publicar entonces eh, estate pendiente de mi, de mi canal activa la campanita la un, un comentario voy a aprovechar eh, este momento para enviarle un saludo a mateo y a eduardo en falopio <ríe> Mira covado, mira covado raga, mira covado raga Hay que hacer, hay que allenarse, allenarse No solamente playstation, playstation Ok, perfecto Doblo un poquito, doblo un poquito Doblo, doblo, doblo, doblo, doblo. Como dije primero, vamos a hacer Un minuto de, de salto de la cuerda 30 segundos de, de, de pausa Después inicio un minuto de, de ejercicio con los brazos Con los brazos y después nuevamente la cuerda. Será un ejercicio aeróbico. Aeróbico y de fuerza. Así nos mantenemos siempre en forma. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Saltico, salto, salto en el puesto. Salto, salto, salto. Salto, salto. salto. Ta, ta, ta, ta, ta. Ok, no perdemos tiempo. Vamos a iniciar ahora. Voy a apuntar mi, mi cronómetro. Mi cronómetro. Que nos da la... Nos está buscando nuestro generador aquí voy a buscarlos aproximadamente esto dura 24 minutos 24 prepárate 3 2 1 inicia 4 3 2 1 0. vamos a saltar la cuerda vamos a saltar la cuerda te recuerdo si tú no puedes saltar la cuerda haces el, el jumping ya jumping ya jumping ya amortigua siempre la, la caída la caída y eh, si tú no puedes saltar por el jumping ya, abre y cierra, para el exceso movimiento del jumping ya, pero sin saltar vamos vamos vamos vamos vamos vamos oiga yo inicio todo todo rapidito rápido así y después estaré muerto No, no no no aquí no se para no se para todo este esfuerzo vendrá Vendrá pagado. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. El sacrificio. En esta vida no hay nada gratis. No hay almuerzo gratis. Sí. Vamos. Vamos. Ok. Perfecto. Voy a reposar. Eh. Voy a. Me viene el italiano. Voy. Reposo. Ahora hacemos un minuto de. De, de ejercicio con los brazos puedo hacer eh, eh, push-up o las famosas velitas <ríe> ok perfecto perfecto no puedo, después de después de esto ok vamos a hacer un poquito de, de flexiones 1 2 3 me quedo 1, 2, 3. Me quedo. 1, 2, 3. Vamos a cambiar. 1, 2, 3. Otra más, otra más, otra más. Ok. Me quedo, me quedo, me quedo. Normal. 1, 2, 3. 4 arriba, arriba, arriba, arriba nuevamente bajo, bajo, bajo 1 2 3 se siente es un minuto ok perfecto qué vamos a hacer ok <ríe> tenemos que regularnos porque es un minuto un minuto, un minuto. ok después de esto Seguimos nuevamente con la cuerda. Cuerda, cuerda, cuerda. Cuerda. Cuerda. Vamos a variar un poquito con los ejercicios. Con la cuerda. Vamos a variar. Vamos a hacer más movimientos. Movimiento. Este. Uno. Dos. Ok. Se va. Puedo jugar con la cuerda pies adelante lo importante que tú vayas a tu ritmo tanto es un minuto un minuto es un minuto es un minuto Después de esto sigue la pausa, y seguimos con ejercicio de pierna. Ok, pausa, pausa. Perdiendo Lo que nos sirve Y tonificando Porque no queremos que ninguno Quede así flojo, flojo, flojo al menos, al menos quede talladito Importante Una sana y correcta alimentación Manjar el bene Evitar tanto el licor Tanto la grasa Tanto dulce Todo con moderación Ok, pierna va Uno, abro Dos que la rodilla. No pase la. La punta de pie. Ta. Abro abro abro. abro. abro. abro. Abro. Abro. Abro. Abro. Abro. Abro. Abro. Vamos a, a combinar esto. Ta. Toco. Ta, toco, ta, toco, ta, toco, ta, toco, ta, toco, ta, toco, ta, toco, ta, toco, toco, ta. toco, toco, toco, prendo 500 euros, 500 euros que no están a tierra, alguno los perdió, no veo ninguno, solo mío, la recompensa, ok, mantente, toco. Seguimos, seguimos con cuerda. Cuerda. Puedes hidratarte. Cuerda, cuerda. Cuerda. Cuerda. Cuerda. cuerda.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 ah, pausa, pausa pausa, pausa seguimos con con abdominales abdomen, abdomen abdomen, abdomen me preparo con abdomen Ok, oh, a tierra, esto, abrazo la pierna, la abrazo, la abrazo, la abrazo, es mía, es tuya, es solamente tuya, Sí, mantente, si tú todavía no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso, dame una mano, ayúdame a crecer, déjame tu comentario, me dices Pablo, ejercicio no sirve. Quiero algo más más difícil. Lo hacemos. Sí. Eduardo, Mateo. como van a Falopio? ¿Cómo van? ¿Cómo va? Todo oh, italiano, es italiano. ¿Cómo va? Ok. continua. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Oh. No me paro, no me paro. No me paro. continua Eres fuerte. Eres fuerte. Con una gladiadora. Ok. Oiga. Me llama, me llama, me llama. No estoy, no estoy para ninguno. No estoy, no estoy. Me estoy alienando. Me estoy alienando. Me estoy alienando. Me estoy alienando, me estoy allenando me, me estoy alienando. Vamos con la cuerda. Vamos con la cuerda vamos vamos vamos vamos ok vamos vamos a, a doblar tiro ¿eh? tiro no importa que si te equivocas no importa tiro tiro tiro tiro después de esto vamos a vamos a hacer brazos más brazos Vamos a hacer trece. Mira. Continua, continua, continua con el jumping ya. vamos a seguir vamos a seguir con trices brazos, trices. brazos brazo. ah. nadie te regala nada nadie, nadie, nadie nadie bien. eres fuerte eres fuerte vamos, vamos vamos a hacer por un minuto eh, ejercicios para los brazos trices de todo, de todo, de todo hombro ok, muy bien muy bien, me siento acá. Mira. Ok. Arriba. Uno. Dos. Bajo, bajo, bajo, bajo. Bajo. Con el glúteo toco a tierra. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Dobla, dóblame, Doblame. El, eh. el codo. Dobla. continua, Sí, sí, sí, sí. Eres fuerte, eres fuerte eres fuerte, si te cansa no importa, no importa, no importa, continúa, continúa, sí, vamos, vamos, vamos, déjame tu comentario, Pablo, no me sirve el ejercicio, sirve, sí, vamos, vamos, vamos, ok, ahora con los brazos, uno, brazos, también, aquí también trabajamos brazos, nos hemos cansado del, del tríceps, no importa, ok, Vamos a hacer 10 trices, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ok, se va, se va, 10. Ok, perfecto. Ok, vamos a seguir con la cuerda. Con la cuerda. Cuerda, cuerda. Cuerda por un minuto. <risa> Fui sin más en YouTube. Déjame tu comentario. Tú puedes, tú puedes. Cuerda, cuerda. Vamos a hacer un baile con la cuerda. Vamos a, a girar alrededor. Tú lo haces como tú quieras. Lo importante, el minuto, el minuto, el minuto, prepárate, ok, salta como quiera salta como quiera puedes bailar, puedes bailar, dar un giro, giro, giro, giro, sí, alza un poquito la, la rodilla, alza un poquito la rodilla, relájate, está tranquilo, no importa que, que, que te equivoques, hace parte de, del juego, Vamos a mejorando, vamos mejorando, vamos mejorando, sí, sí, sí, sí, ok, <ríe> sí, punta como un caballo, mantente firme, mantente firme, no puedes parar, no puedes parar, eres fuerte, eres fuerte, tu combate, todo este esfuerzo vendrá apagado, vamos. Vamos, sí, sí, otro, otro giro, giro, giro, giro, giro, giro, giro, giro, giro, giro, giro, giro, giro, giro, giro, giro, giro, giro, vamos a hacer, giro, pierna, pierna, pierna, pierna, pierna, pierna, vamos a ir avanzada adelante, avanzada adelante, ok prepárate, 3, 2, 1, se va, se va, 1, 2, voy atrás, 1, 2, voy atrás, adelante, 1, 2, que la rodilla no pase la punta del pie, 1, 2, nuevamente va, 1, 2, la rodilla de atrás también de tocar la tierra. Uno, dos. Nuevamente va. Adelante. Uno, dos. Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. Uno, dos. Nuevamente, nuevamente. Uno, dos. Ok, nuevamente, nuevamente. Adelante, cambio. Uno, dos. Perfecto. Adelante, continúa. Uno, dos. Vamos, cambio de pierna cambio, uno, dos tú estos ejercicios los puedes modificar puedes eh, hacerlos con una con dos pesas, con dos pesitas con dos botellas de agua con, con algo que sea pesante tú dices, no, madre, son muy ligeros va a estar bien, tú puedes hacer una modifica, no hay verdad absoluta, todo lo que tú hagas hoy, mañana se verá, vamos con la cuerda cuerda, cuerda, cuerda cuerda, ¡Cuerda! no te rinda no te rinda Eres ganador. Eres ganador. Dímelo a mí. Tengo dos, dos niñas que no me dejan dormir. No me dejan, pero aquí estoy. Combatiendo. Porque yo sé que este sacrificio vendrá pagado por adelante. Vamos a hacer para atrás, para atrás. Una cuerda. Una cuerda. Para atrás. Para atrás. Sí. Lentamente. Levanto la mirada. Levanto la mirada. Sí. Sí. Sí. Sí. sí. Vamos, vamos, vamos vamos con todo, tú puedes, tú puedes, sí, sí, sí, El, la intensidad del esfuerzo es la medida de resultado, que puede ser negativo o positivo, ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, vamos, sí, tú puedes, ah, ah. Ah. Oh, qué bien, qué bien. Vamos con el abdomen, abdomen, abdomen, abdomen. Vamos a sacar la tortuga, la, la tortuga. El chocolate, ah. voy a hacer plan, plan. Abro y cierro atrás, abro y cierro atrás, plan.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 10 1 2 me quedo 1 2 3 ok vamos a hacer con la cuerda con la cuerda con la cuerda vamos con la cuerda vamos no te puedes parar yo también me canso yo también me canso tú debes continuar todo este esfuerzo vendrá apagado vamos vamos la cuerda la cuerda la cuerda vamos 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2 cambio 1 2 3 1 2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 dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Okay. Pierna, pierna, pierna, pierna, pierna, pierna. Vamos de lateral, laterales, laterales. Ah. Estamos casi terminando. Eduardo. Mateo. ¿Cómo andiamos a Falopio? ¿Cómo andiamos? Guardando el vidrio, no. Abro grande. 1. 2. Ahí 3. 4. 5. 6. Grande, grande. 7. Grande, grande. 8. 9, 10, a eso, me quedo pa. Vamos a hacer diez. Diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora, ahora. bueno, que vamos a hacer? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10, me quedo, me quedo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estamos terminando, estamos terminando, estamos terminando, ok, ay, ay, ay, fuerza, sacrificio, Voluntad, tendrás tu recompensa, tendrás tu recompensa, sí, sí, sí, ok, ok, perfecto, salto con la cuerda, salto, santo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, giro, 1, 2, 3, 3, 1, 2, con un pie, 1, 2, tres, cambio. 1, 2, 2, dos, 1 3, 3 tres, va, uno, dos, 2 3 1 tres, uno, dos, tres, uno, dos, Dos, tres, uno Vamos, vamos, vamos Se siente Uno, dos, tres Vamos Uno, dos Ok, vamos a hacer El último un Voy a hacer un ejercicio De brazos pierna, Todo el cuerpo Vamos. con los brazos, abro grande, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, ok, 10 con la gamba, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10 velitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Ok, va, va, uno, arriba la gamba, dos, la pierna, tres, cuatro, coordinación, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, okay. ¿Cómo, ¿Cómo les pareció el ejercicio? Muy muy ligero eh, muy, muy pesado déjame tu comentario déjame tu comentario así me ayuda a mejorar gracias a todas las personas que, que han seguido este entrenamiento como yo digo siempre al principio no quiero ser muy eh, repetitivo pero todo lo que tú haces hoy mañana se ve. mañana vamos a hacer un poquito de de, de, de stretch ok ok doblo una rodilla bajo lentamente lentamente oiga estoy sudando cambio ok todas dos todas dos sin doblar rodilla ok perfecto arriba cambio ok, perfecto, atrás cambio de pierna, cambio tú a casa lo haces con más con más tiempo sino que a este momento ya se me, se me va a volver oscuro cuando estoy yo ok, perfecto, perfecto abro un brazo. cierro, presiono rodilla. espalda derecha, abro el pecho ok, de lado, cambio, toque, okay. perfecto, la, la espalda, los hombros atrás, adelante, arriba, abajo, Brazo. atrás, adelante así arriba abajo ok perfecto un poquito de movilidad a la parte inferior Todo. regreso regreso perfecto gracias Vera. muchas gracias a todas las personas que, que me han seguido uh, en este vídeo y los que me siguen en mi canal si tú todavía no te has inscrito a este canal inscríbete a, a, ahora Gracias veramente a todos. De corazón, Juan Pablo.